Hoy, hola. Hoy en este videoblog os voy a hablar de las capuchas. Sí, sí, las capuchas. Bueno, capuchas. Y eso, las capuchas son una cosa muy guay. Por ejemplo, por ejemplo, hay una historia clásica que habla de una chica que siempre llevaba capucha y se llamaba la cabecita roja y es más, su café preferido era el capuchino plas, plas, plas con estos aplastos te aplasto la cabeza plas, plas, plas y bueno, con las capuchas puedes hacer muchas cosas puedes ponértelas del revés os presentamos el monstruo de la capucha soy el monstruo de la capucha, no debo nada, estoy es cierto, porque no tengo ojos, buenos si conocidos tengo, pero me da Y tú te crees que así no te reconocen, pero es que haces el ridículo, joder, y mi tú un play. Y puedes ponerte las del revés. ¿No es lo mismo que antes si ya lo has dicho? Sí, sí, ya lo sé que lo he dicho antes, pero es distinto, mira las imágenes. Motherfucker, <risa> gentle Mother Fuckers, Intelman, y con una pistola y una capucha puede ser un rapero violento. Yeah, yeah, mucho yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh, uh. Te disparo y te mato. Y si no te mato, te disparo. Dame la pasta, que yo soy, quiero ser. Y, y tú eres millonario. Adiós. Oh, ha, ha.